En otro orden de cosas les contamos la reunión del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, con Rumbo Real. Esta mañana hemos aprovechado también eh, esta jornada de trabajo en la comarca de Molina de Aragón para reunirnos con la alcaldesa del Recuenco, con Pilar, con su teniente de, de alcalde, con Rocío, así como también eh, bueno, pues, con jóvenes eh, que participan en esa nueva asociación eh, en rumbo eh, rural que tienen eh, un proyecto eh, de futuro para toda eh, la comarca y desde luego que deseamos que pueda salir eh, adelante. Les hemos expresado el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha como digo, para que este proyecto que pretende sembrar futuro en una eh, comarca como la del Recuenco y por tanto también con la del Alto Tajo y Molina en Aragón, asumen además distintas líneas que compartimos también desde el gobierno regional con una filosofía en cuanto al cumplimiento de tres objetivos prioritarios. Una es la de crear oportunidades de vida, oportunidades de empleo que permitan que talento joven pueda regresar al territorio y pueda emprender actividades económicas. En segundo lugar, darle también los servicios públicos que la la comarca eh, merecen y en tercera eh, instancia preservar pues, todo lo que es el patrimonio histórico, patrimonio natural, patrimonio eh, etnográfico que como saben es rico y desde luego eh, muy muy diverso y de eh, gran eh, eh, protagonismo aquí en esta, en esta comarca. Todo ello además cumple con un objetivo también prioritario para el gobierno de Castilla La Mancha, como es ese reto demográfico, esa lucha contra la despoblación. Y por eso en nuestra ley de despoblación pues también eh, se insertan muchos de los programas y de las medidas que el recuenco hoy nos ha expresado en esta reunión. Como digo, seguiremos trabajando en este proyecto para, entre todas las eh, administraciones, desde luego el gobierno regional va a estar eh, en ello, hacerlo realidad.